Bueno, vamos a seguir entonces con este programa Los Osobrosos y tenemos algo, ¿verdad? Angel Lizardo en el mundo urbano y es que Yomel el Meloso y le tumbó un tema a Roche RD. ¿Cómo así? así, así es. Una, una nueva polémica surgió en el género urbano Antes dominicano. De eso, eh, eh, eh, eh, discúlpame que okay. te interrumpa. Por, con este tema, yo quiero que ustedes entiendan que esa gente, cuando se tiran, que se dicen eso, ustedes viven matándose en los barrios, por pues Roche, por pues Yomel, por la gente son todos uno. Uno. Todo. Al final le dio eso No, no, todo, porque ahí, están, ahí se, ahí se le zafó y subió conversaciones. Entonces, usted habla con un enemigo. <risa> ¿Cómo Real. eso? Real. Es una realidad. <risa> por eso que, que con, con la inteligencia, de que los guau gua, gua, los lapicitas, nada de eso. Hay dos gente que son amigos también, que se llaman eh, eh, Lápiz Conciente y Santiago Matías, que han creado un, un, un, un ¿Tú imperio. Cree, tú crees, tú crees. Un imperio, manito. Eso es por atrás, profesionalmente. Eh, el día que a sí, lo fue sí, deje sí. de mencionar el lápiz se acabó el negocio, ¿quién lo va a mencionar? ¿Quién es el mejor comunicador de aquí? Urbano. Santiago, Santiago. Entonces viene Rochi, que es enemigo de me que te quita la PB, que te quita la PB esa... Pero le tumbó el tema. Que guay, eso, que no, eso es parte ahí se que vamos. Ah, ah, ah, mira, le tumbo el tema. Ahora, ¿qué estamos para nosotros? ¿Eh? El otro tema. <risa> <risa> Una estrategia, Dios lo bendiga. Dale, para allá. Una nueva polémica surgió en el género urbano dominicano en las, en las últimas horas que tiene como protagonistas los intérpretes de música urbana Roche Redé y Yomar el Meloso. El conflicto surgió tras el lanzamiento del tema Millonario Real donde el denominado líder del movimiento paralelo acusa a Yomel El Meloso de tumbarle el video que ya se había publicado en la plataforma de YouTube. Ahí está lo, lo, lo, lo que, lo que dijo Rocha ayer. Sí, porque lo, porque lo que pasó fue que uh -huh. el, tema, el tema real de Millonario es de Kiko y Yomel, tengo entendido. Entonces, surgió la idea de hacer un remix donde eh, invitaron varios artistas como Chimbala, otro muchacho que es cubano, y, y, y etcétera. Entonces, ellos dejaron fuera a Rochi, Rochi dijo que quería participar en el tema y lo dejaron fuera. Entonces Rochi lo que hizo fue su versión, su sí. versión que salió primero que el Remix, que estaba planeado. Entonces su versión de Rochi para mí sonó más eh, se expandió más, cogió más views, cogió llegó a un millón de visitas. Entonces uh -huh. lo, luego luego de, de que de que entonces soltaran el Remix original del tema de Yo Melqui, el Crazy, los muchachos. Entonces, automáticamente soltaron el ritmo y de una vez le tumbaron entonces la versión que Rochi había hecho de millonario. Entonces, esto, esto ha creado un conflicto, Chimbala también, hay una hay un post por ahí donde Chimbala dice que no, no lo encuentra bien, que le, que le hayan tumbado el tema a roche que eso no eso no es de, de, de, de colega y amigos que se puede discutir ese tipo de cosas pero no llegar a, a, a eso y aparte de que le tumbaron el tema a roche que ahí ahí yo yo veo que, que no veo mucho no voy mucho con lo que tú dices porque a roche le, le cantaron como copyright en el canal sí, tú sí. sabes que es una falta que tú que tu canal lo pone en riesgo tú sí. me entiendes y roche lo dice ahí en la nota o sea le tumbaron el tema y le cantaron un copy o sea ya tiene un strike Exacto. Cuando estrales se ve el canal. O sea que eso esos juegos así de, de, de vaina, está bien que sean faranduleros, pero pero ya cuando se trata de, de, de un negocio, de un canal que te deja un dinero mensual, yo creo que ahí la vaina se pone piñagre. No, un juego sí. pesado eh, y mira no, ahí. Eh, mira ahí lo que, lo que le dijo eh, Chimbala. Chimbala. O sea, eh, como tú dices, una vez, eso, eso es serio, sí, porque sí. Eso, con eso no juega en YouTube. Sí. Dice ahí que, ojo. Eh, no veo bien que le tumben el tema a Rochi No sé quién lo hizo, pero quien lo haga eh, Quien lo haga hecho, no le veo bien Ok, esto es música, no personal Yo no corro así, dice Chimbala Entonces, en el otro post que estaba anteriormente En, en, en, en, en lo que le dijo Rochi Rochi le dijo, si tú quieres quítame el estrago hoy lo dice, Ay, que si tú quieres quítame la falta o sí, algo a, así, así es, así es o sea, Me borraste el tema con dos millones Que tú me pediste que grabara ya no, lo de, no, ya no lo devuelvo el tema. <risa> Quítame el reporte, el reporte le cambiaré el coro y lo subiré de nuevo. Milloneta real. Quítale el reporte a YouTube. Yo lo pondré, yo lo pondré, borraré y subiré otro tema. Cualquier, cualquier pierde el valor, demasiado talento tengo. Ustedes no brillan desde que yo salí. Milloneta. Milloneta la para de tu jefe, amén. Tú verás cómo sale con otro coro ahora más duro. Así es que habla Rochi, señores, realmente. Pero ahí está, o sea, que, que el, eh, yo entiendo tu punto neto, pero pero ya cuando, cuando se va algo, tú me entiendes, así a ese nivel, que te le metan una falta a tu canal, que faltura dinero, tú sabes que cuando entra más se va se fue el movimiento paralelo a Pique, o el canal de Rochi, sí, sí, que sí. le genera dinero, entonces, tú me entiendes pero para mucha gente ellos no hablaban ¿Eh? ellos no hablaban pero pero quizás quizás hablan y tienen unos juegos pesados porque tú y yo podemos hablar y poder ah, tener sí. un juego pesado o sea, que la, porque tú sabes que la, hay controversia que por ejemplo ahí estamos la controversia desde los de los muchachones de aquí ellos hablaban y de todo y que era una checha pero tenían los juegos pesados por atrás se tenían una de porque automáticamente sí. sea una cheche y ese tipo de cosas a veces se crea una, una, una tú me entiendes? un pequeño resentimiento que, que tú me entiendes entonces a veces esos juegos pesados no son buenos porque terminan que, en atento, que atento a relajo relajo atento a un, a relajo llegan a un nivel que se afecta me entiende que afectan y yo creo que en este en este momento si si si era a nivel de farándula le está afectando a roche porque esa, esa falta y el que la está mandando a quitar o sea, él como que dice si un millón quítame la falta, yo lo le cambio el coro. <risa> no, claro, porque sí. da mucho dinero ese canal, claro, ahí. Do Dos dinero. millones de visitas en YouTube, eh, de, en YouTube, ya traducido en dinero, esos son no, buenos cuartos. ¿Cuántos es? ¿Cuántos es Villarro? No te queman que, esas partes. No, no, no, no. Ahí sí no te sé decir, no han pero todavía. dos mil, pero dos, de dos, millones de, dos millones de visitas en YouTube por ese video pasa, es un amigo, buen pero, dinero. Gané yo, gane yo en Facebook, mis dólares. De mil dólares pasan. ¿Qué? Claro que sí, sí. Sí, claro, de claro. mil dólares, claro que sí. Pero mucho y de dos mil pasan, mucho. Sí, sí. Pasan, pasan. Claro, Ahora, no, recordemos no. que son, te son temas musicales, o sea, eso también cuenta por la hora de reproducción. No, no, que eso va en la mano de uno que tiene. Eso se une todo. Se une todo, y okay. Ya tú sabes cuánto va a Ok. Da eso. okay. Así que ya tú sabes, yo, yo creo y entiendo que esos canales de YouTube que cuidarlo. Porque a la hora que tú lo Bueno, aunque ellos son figuras, ellos pueden recuperar sus su cosas en, en, en, en hora. Sí. Pero no es lo mismo. No. ¿Me entiendes?